Bienvenido a Bleach Pop News, ya no podrás comprar juegos de PSP, PlayStation Vita y PS3 en la PlayStation Store. Alianza entre Microsoft y GameStop trae ganancias al retailer por compra de juegos digitales y nuevas noticias sobre Cyberpunk 2077 y Google Stadia. Antes de empezar esta nueva semana con muchas más noticias, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ninguna de nuestras noticias. Las transiciones entre generaciones de consolas siempre generan cambios en muchos de los aspectos que conforman a las plataformas digitales, desde renovaciones en la interfaz de usuario hasta la integración de nuevas secciones para estar listos para los títulos de nueva generación. Los cambios en la PlayStation Store vienen con algunas noticias que si bien no nos sorprenden tanto, sí vale la pena darles una checada. Resulta que Sony nos envió un correo a todos los usuarios de sus servicios avisándonos que la PlayStation Store se renovará en su modalidad de PC y móviles, trayendo con ello algunas modificaciones pero sobre todo un cambio muy importante al eliminar ciertas categorías. Después de estos cambios ya no aparecerán más juegos de Playstation 3, Playstation Vita y PSP en la Store de PC y móviles, por lo que ya no podremos comprar títulos para esas plataformas en ninguno de estos dispositivos. Si somos dueños de un Vita, Playstation 3 o PSP y quisiéramos comprar contenido debemos encender nuestra respectiva consola o portátil y a través de ellos comprar el contenido que deseemos jugar. Con esto el contenido de dichas plataformas queda completamente fuera de la integración con la que anteriormente contaba el servicio, y ahora solo podremos hacer compras de contenido de PlayStation 4 o PlayStation 5. Era cuestión de tiempo para haber reflejado este cambio en el sistema, puesto que el PlayStation 3, PlayStation Vita y sobre todo el PSP ya son consolas descontinuadas que en algún momento tenían que quedar en la obsolescencia por parte de Sony. A estas alturas debemos sentirnos aliviados de que podemos seguir encontrando su contenido en sus respectivas versiones del Store. Además de la exclusión de los títulos que te acabamos de mencionar, también desaparecerá la posibilidad de comprar aplicaciones, temas y avatars a través de PC y dispositivos móviles, por lo que tendremos que hacerlo siempre a través de nuestra consola PlayStation 4. Por último, pero no menos importante, desaparecerá la lista de deseos o wishlist. Hasta ahora, si abríamos la PlayStation Store en móvil o PC y veíamos algún juego que nos gustaba, podíamos añadirlo a nuestra lista de deseos en donde lo podremos encontrar con mayor facilidad en próximas ocasiones para poder comprarlo en cuanto tuviéramos la posibilidad. Pero con las modificaciones que se vienen, esta característica va a desaparecer. Desconocemos a ciencia cierta la razón por la que van a dejar de ofrecer esta característica en la Store, pero aquí en Glitch sí es una noticia que lamentamos ya que sí nos gustaba tener nuestro baúl con las próximas compras a la mano. ¿Tú utilizabas este servicio en lista de deseos? ¿Qué te parecen estos cambios en la PlayStation Store? Como podrás recordar, hace unos días te contamos cómo es que Microsoft había realizado una alianza con las tiendas de videojuegos GameStop de Estados Unidos. Te dejamos un link al video en el primer comentario. Con esta alianza harían una mancuerna que traería varios beneficios tanto a la misma GameStop como a nosotros como consumidores. En ella te planteamos el hecho de que se va a implementar un nuevo sistema tecnológico con el que las tiendas estarán en mayor contacto entre sí y tendrán un mejor servicio para sus clientes. Domo Capital Management, una firma consultora de inversión. Compartió un reporte a través de su cuenta de Twitter en el cual nos pudimos dar cuenta que esta alianza también incluye ganancias para las tiendas de videojuegos, a la hora de que nosotros como usuarios compremos juegos digitales en la plataforma de Xbox Series X. El trato aquí es que GameStop recibirá un cierto porcentaje de cada venta de videojuegos o DLC que los gamers hagan en consolas que se hayan vendido en una de sus sucursales, incluyendo tanto consolas nuevas como consolas seminuevas que vende el retailer. Como GameStop siempre reporta a las compañías de videojuegos todas las consolas que venden cada mes, creemos que no será difícil para ellos reportar probablemente los números de series de cada una de las consolas para que así Microsoft lleve la cuenta de las transacciones que se hagan en una de ellas. Además, no olvidemos que GameStop recibirá gadgets y software de parte de Microsoft para mejorar su sistema administrativo. Así que no dudamos que dentro de estos nuevos complementos tecnológicos tengan algún sistema que registre automáticamente cada consola por su número de serie y así facilitaron más el desarrollo de esta estrategia. Aún no tenemos muy claro si este tipo de mancuerna será exclusiva de Microsoft o si en un futuro cercano, Sony y Nintendo podrían subirse al mismo barco, pero honestamente es una estrategia en la que el mayor beneficiado es GameStop, y aquí en Glitchpop no podríamos estar más contentos con esta noticia, ya que nos da un poco más de certeza de poder contar con los retailers, aun y cuando el mundo de los videojuegos físicos poco a poco se va extinguiendo. ¿A ti qué te parece esta noticia? ¿Eres de los que suelen ir a tiendas como GameStop o GamePlanet? ¿O prefieres comprar todo digital desde la comodidad de tu sillón? Ya desde hace un tiempo se dio a conocer la noticia de que Cyberpunk 2077, uno de los juegos más anticipados de este año, sería lanzado a la plataforma de videojuegos de Google, llamada Stadia, aunque como todo lo que rodea esta plataforma no había nada claro y Google solo mencionaba que llegaría poco después de ser lanzado a consolas y PC. Sin embargo, si eres uno de los 10 usuarios con los que cuenta Google Stadia en estos momentos, te tenemos buenas noticias, y esto es que CD Projekt Red ha confirmado que el juego llegará a esta plataforma el mismo día que lo hacen los demás dispositivos. Así es. Cyberpunk 2077 llega a Stadia el 19 de noviembre, y así lo hizo conocer también la cuenta oficial del juego, donde mencionan que podrás jugarlo al instante cuando llegue el 19 de noviembre. Cyberpunk 2077 ha sido uno de los títulos a los que Stadia le ha metido mucha más mercadotecnia, y desde agosto del 2019 había anunciado que este juego llegaría a la plataforma. Cuando Google dio este anuncio, este título estaba planeado para ser lanzado el 16 de abril de este año, pero después de varios contratiempos fue retrasado dos veces hasta alcanzar la fecha que ya todos conocemos. Este título lleva un ciclo de desarrollo ya de varios años sobre su espalda, y CD Projekt Red menciona que han tenido que trabajar a marchas forzadas, tomando incluso fines de semana para completar este título que promete ser grandioso. Cyberpunk 2077 en estos momentos ya cuenta con el estado Gold, lo que significa que el juego se encuentra completamente terminado y es muy poco probable que sea retrasado una vez más, como muchos ya han especulado. No podemos esperar más tiempo para probar este título y qué mejor que estrenarlo en una consola de nueva generación, Creemos que no habrá mejor juego este año que Cyberpunk 2077. Y tú, ¿ya tienes en la mira este grandioso juego o todavía tienes joyas que jugar en tus consolas actuales? ¿Qué te parecieron las noticias de hoy? No olvides pasarte a la sección de comentarios de este video y platicarnos todo lo que quieras sobre el mundo geek. Y hablando de esto te traemos el comentario del día de nuestro video pasado. Este comentario es de nuestro suscriptor, Kaij. Hola amigos de Glitchpop. ya casi es noviembre y eso significa que viene una cantidad tremenda de juegos. ¿Cuáles son los que piensan comprar para la nueva generación? Yo espero con muchas ansias Cyberpunk 2077 y Watch Dogs Legion. Pues data, ¿vieron que puede que Microsoft compre Take-Two Interactive? ¿Qué onda, Cake? Muchas gracias por estar al pendiente de todos nuestros videos y muchas gracias por tu comentario. Y pues bueno, sobre el comentario que nos haces, solo te queremos decir que uno de los juegos que tenemos ya en la mira es Demon's Souls Remake, Spider-Man Miles Morales y también justamente como hablamos en este video y como el que tú mencionas, Cyberpunk 2077 Lo mejor que pensamos sobre Cyberpunk 2077 es que este va a traer un upgrade gratuito para las consolas actuales Entonces si lo compramos en consolas actuales vamos a poderlo reproducir en nuestras consolas de nueva generación Y eso nos parece algo muy chidísimo Sobre lo que decías de Take 2, la verdad no tenemos conocimiento sobre eso Pero si tienes tú alguna noticia por ahí que nos puedas compartir, te lo agradeceríamos mucho y que nos lo pongas aquí en los comentarios con esto nos despedimos y esto fue Glitch Pop News y esperamos verte pronto con más noticias.